Una península es una porción de tierra rodeada de agua por todos sus lados excepto por uno que queda unido al continente. Varían mucho en tamaño. Hay grandes penínsulas continentales. Hay penínsulas de menor tamaño. Como por ejemplo... También hay pequeñas penínsulas en islas.